Bueno, gracias, Yerjan. Gracias a los técnicos, a la producción de este espacio que nos permite cada día llegar hasta sus hogares, llevarle la información y las opiniones que tenemos. En este caso, las opiniones. Miren, el sábado pasado, Tele, Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre al servicio de su gente, con ese gran equipo de, de producción que tiene, eh, de presentadores, camarógrafos, etcétera. Todo el equipo de Telenor llevó un programa especial con motivo del 27 de febrero, con motivo del de cierre del mes de la patria y con motivo del discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. El presidente Luis Abinader se presentó a la Asamblea Nacional a rendir cuentas acerca de todo lo que había hecho los seis meses de gobierno. Cosa que muchas de esas cosas ya conocíamos porque, eh, como muy bien decía nuestra querida amiga y compañera, quien mando un saludo y un abrazo fraterno desde acá, eh, Raquel Ortega, ya decía que el presidente eh, habla mucho y eh, habíamos pasado de un presidente mudo a uno que hablaba mucho. Yo, yo le decía, habíamos pasado de un mudo a un cotorra. <ríe> <Sí>. <ríe> Porque es totalmente diferente la actitud que asume el presidente Luis Abinader con relación a cómo se manejaba el presidente eh, Danilo Medina. Muy bien. Los temas que planteó el presidente, yo se los voy a relatar así brevemente en una síntesis apretada de lo que él dijo. Fue un discurso de una hora... Una hora y algo, ¿verdad? Una hora y alguito. Sí. Eh, el discurso, un discurso a que una, una manera, un estilo a que nos tiene acostumbrado el presidente de la República, que regularmente no es un orador, el presidente de la República es un técnico, es un hombre del área económica, eh, formado en los Estados Unidos, y no anda dándole vuelta mucho a las cosas, ni haciendo, como de, dice mi gran amigo, y el rector de la Universidad Robertico Reina, no le pone arandela a lo que dice. Dentro de los temas que trató el presidente en ese discurso, dijo que ese, este gobierno era un, tenía un nuevo desafío que imponen los nuevos tiempos. Dice, y el presidente de la República está en estos tiempos. Es decir, el presidente se vende en el discurso como un hombre de ahora, como un hombre moderno, como un hombre que ve al futuro a través de los cambios que se han producido, pero los que se avecinan o los que uno vislumbra que se avecinan. Por eso aquí se está hablando de, de, de energía renovable, por ejemplo. El caso de la energía eólica, el caso de la energía solar, que hay unos proyectos por ahí bastante interesantes con ese tema. Habló del COVID, de los grandes efectos de la pandemia eh, que produjo la pandemia y que puso a prueba el sistema de salud de la República Dominicana. Cambios en la cultura política, decía el presidente, y, y democrática, cultura política y democrática, y planteó su gobierno en cinco ejes fundamentales. Primero, enfrentar la pandemia, y para ello, el tema de la, de la salud ya lo veremos más adelante con un poquito más de detalle. Blindar la protección social para el presidente de la República ese es otro eje de su gobierno. El tercer eje es rechazar re, relanzar perdón relanzar la economía nacional. Cuatro, la transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos. En ese eje, en esa parte, el presidente de la República ha dado muestra de que está interesado, muy interesado en ese tema. Se quiere separar un poco de lo que ha pasado aquí en el país. En el quinto tema, reformas estructurales. Esas reformas estructurales tienen que ver con una reforma fiscal que vendrá en los próximos días. Ya veremos eso. Lograr, según plantea el presidente en otro aspecto de su discurso, lograr una, un índice de mortalidad en la pandemia. O sea, el, el, el presidente planteó que ha habido un menor índice de mortalidad en la pandemia. En este programa se ha discutido en más de una ocasión el tema de la cantidad de muertos que anuncia el gobierno que se producen por la pandemia y lo que realmente están ocurriendo. De hecho, hay informaciones cruzadas entre la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud, que aquí se, han, se ha dicho de manera muy, muy puntual, muy clara, muy abierta, eh, muy desafiante en cierto modo, porque estamos peleando contra las estadísticas que nos está dando el Ministerio de Salud. Y realmente no es así. No hay un menor índice como tal. Pero lógicamente esos, esos, esos, esos datos se maquillan un poco para que no afecte mucho la imagen de los gobiernos. Dice el presidente que, y eso, en eso sí hay que tomarle la palabra y, y, y entender que sí, que se ha hecho, se han dado los pasos a tiempo. Compramos 20 millones de dosis. 20 millones, oigan bien, hemos comprado la. Hemos notado, decía él, la falta de solidaridad de los países más grandes eh, con relación al tema de la vacuna. Eh, porque el presidente se quejaba de manera muy dolorosa del hecho de que los países grandes han evitado que aquellos países pequeños como la República Dominicana que contrataron eh, la, la vacuna pudiera llegar a tiempo a esos países y entonces ellos han acaparado Toda toda la producción. Son sí, sí, que por esa razón han tenido que... Y está correcta el, el, el, ese reclamo en la asamblea frente a los sí. exponentes también, a los que son de la diáspora, digo, de los diplomáticos que hay ahí eh, sentados, viéndolo que, que representan esos países que hoy se están, están en primera línea de recibirlo Sí, muy bien. Eh alegó que había comprado adicionalmente 2 millones de vacunas más a la compañía eh, Sinovac, o a, la, a los chinos, ¿no? Con la finalidad de tener una reserva por si acaso hay algún fallo. Y ante la falta de la entrega de las anteriores eh, compradas, la, los 20 millones que, han, que, que, que mencionó en principio, el presidente dijo que eh, esa es una reserva que le han comprado a Sinovac para evitar alguna sorpresa que se pudieran dar en el futuro con el tema del plan o proyecto de vacunación. Eh, prometió, prometió, dice que está seguro, que para junio el 80% de la población dominicana estará vacunada. Lo que quiere decir que una, una, un porcentaje bastante importante, casi la totalidad. Agradeció a los equipos de salud, a los países que se han solidarizado, aunque no los mencionó, y ahí hubo un, un fuerte y largo aplauso a los equipos de salud. La gente en la República Dominicana ha reconocido el valor que han tenido nuestros médicos, enfermeras y empleados de salud para poder enfrentar el tema de la pandemia. Han sido los que han estado en la primera línea de la batalla, la primera línea de esta guerra biológica que hemos, eh, que ha iniciado el mundo a partir de noviembre del año 2019. Eh, eh, en, la, en, en, mayo, en mayo, el programa Comer es Primero se transformará, según lo que informó el presidente, en eh, Superate creo que, que se llama, Supérate con 1.600 pesos, en vez de los 850 que estaba dando el comer es primero, ahora con 1.600 pesos, es decir, una duplicación de la cantidad. Eh, también informó, alegó, dijo el presidente que cambió el sistema de seguridad social a través de SENASA, que a la, fecha de, de, de, a la fecha de hoy, vamos a decir, o sea, el, el día que, que él dijo el discurso, que fue el sábado, eh, se han afiliado 2 millones de personas al SENASA. Eh, un aumento del presupuesto de salud eh, en, la, eh, en el presupuesto nacional. También habló de la inversión de 400 millones en el hospital, eh, creo que fue Robert Reed, el Robert Ruiz Cabral, y prometió que para el 2022, a finales del 2022, el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul iba a estar listo aquí en San Francisco de Macorís. Esas fueron informaciones que dio el presidente. En educación, el presidente habló de 65 mil dispositivos entregados a los estudiantes y 118 mil no, 65 mil profesores, así sí, 65 mil profesores y 118 mil estudiantes, aunque el presidente del ADP a nivel provincial, Sisto Gavín, que estuvo con nosotros en este programa, dijo que, que esas cifras no eran exactas. Bueno, eh, dice, de, dijo el presidente, este gobierno garantiza y garantizará siempre la seguridad, la igualdad, la igualdad de oportunidades. Eh, con pandemia o sin pandemia, decía, decía el presidente. Habló también del tema de educación y dijo que en la próxima semana, o sea, en esta semana que inicia hoy, se estará hablando ya, se estará presentando al país el cronograma para la reinstalación de la escuela semipresencial en la República Dominicana, es decir, para volver a las aulas. En la economía. Eh, formación del gabinete turístico dice que desde que llegó lo primero que le, que le llamó la atención fue la creación de un gabinete turístico que tiene por finalidad la supervisión y vigilancia de todo el tema del turismo la duplicación de la ocupación que se ha producido en estos, en estos últimos días a partir del momento en que comienza la reapertura en la República Dominicana 60 mil empleos directos y 200 mil empleos indirectos en el sector eh, eh, turístico se han producido después de la reapertura, según la información que da el presidente de la república. Nuevas inversiones, eh, se, se, está, se, se está desarrollando un programa de revitalización de la zona colonial, pero también de la zona turística y, y antigua de Santiago. Pero habló de la remodelación del centro de San Francisco de Macorís. Lo que no dijo en qué consistiría esa remodelación y es, eh, sería oportuno que el síndico municipal, la gobernadora provincial y las autoridades encargadas de, del área o que tengan que ver con esto de la remodelación del centro de San Francisco de Macorís puedan explicarle a la sociedad, puedan explicarnos a nosotros, a la sociedad, a través de este programa ¿En qué consiste esa remodelación del centro? Que realmente, para hablar de remodelación tendría que contarse primero con el alcalde, con la alcaldía, claro. el consejo de regidores. porque este, no, y, con, eh, y con el presupuesto. Y claro. con el presupuesto. Ahora bien, eh, creo que es un proyecto que trae consigo el senador Franklin Romero. Eh, incluido que ya luego tendremos la oportunidad, cuando bueno, él lo explique, vamos, vamos, vamos de dice. movilizar incluso la fortaleza Duarte, que sí. a, a, bueno, a los lugares principales, lo yo estoy desacuerdo. Finalmente, finalmente, el presidente anunció la creación de dos eh, mega proyectos en la República Dominicana. Uno es la creación por unas, unas empresas de tecnología eh, extranjera la creación de un lugar que pudiera llamarse una especie de Silicon Valley, o sea, el Valle del Silicón, que es lo que, está, que, es lo que ocurre en, en Estados Unidos, en, en Los Ángeles, creo que es en Los Ángeles que el Silicon Valley. Es el lugar donde están todas las empresas de tecnología, las que fabrican toda la tecnología que usted conoce, están en ese lugar y eso se va a hacer en la República Dominicana según anunció el presidente, y la creación de un nuevo estudio cinematográfico enorme Estudios cinematográficos para el avance del cine dominicano, y por supuesto no van a ser películas dominicanas, son películas eh, eh, extranjeras, ¿verdad? Pero que serán desarrolladas en ese estudio cinematográfico, del cual ya hay uno aquí. No sé si ustedes sabían que una de las piscinas cinematográficas para cinematografía más grande que tiene el Pine, of, Pine of World Studio de Inglaterra está en la República Dominicana. ¿Sí? Donde, se, sí, donde se firman esas escenas del mar eh, picado, con, con esas cosas se firman ahí. En una piscina arriba. enorme, sí, en una piscina enorme. Del Pine World. ¿Y dónde queda eso? Desconocido. Eh, creo que está ahí. por la zona de San Cristóbal, por ahí. Bueno. Búscalo por ahí en, en Google. Eh, Pi World Studio de Inglaterra, los estudios ingleses. Bueno, eh, me están haciendo más señas con tráfico. Bueno. Yo lo voy a dejar de este largo, eh, Porque sí. ya se me acabó el tiempo. Gracias. Pero muchas gracias, sí fue muy bueno. bien. Vamos a los WhatsApp. Miren